Un huracán es una perturbación ciclónica con un centro de muy baja presión atmosférica llamada ojo A su alrededor sopla vientos a gran velocidad y traen lluvias torrenciales Para llegar a convertirse en huracán, los ciclones tienen que pasar por diversas etapas Nombres de tormentas y huracanes Las tormentas tropicales y los huracanes son nombrados por la Organización Meteorológica Mundial y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos en una lista ordenada alfabéticamente. Estos tienen que ser cortos, sencillos y fáciles de recordar. Se utilizan nombres de hombres y mujeres para una comunicación efectiva en la identificación de estos fenómenos. Los nombres pueden ser utilizados más de una vez, siempre y cuando no hayan sido devastadores. El origen. Los ciclones se forman sobre las cálidas aguas del trópico, a partir de disturbios atmosféricos como los sistemas de baja presión, ondas tropicales, frentes fríos o de un centro de baja presión en los niveles altos de la atmósfera. No todos se convierten en huracanes. Depresión tropical. Ciclón tropical en el que el viento medio máximo en su superficie es de 62 km por hora o inferior. Tormenta tropical. Ciclón tropical, bien organizado de núcleo caliente, en el que el viento medio máximo en su superficie es de 63 a 118 km por hora. Recibe un nombre oficial. Ciclón tropical o de núcleo caliente en el que el viento máximo en su superficie es de 119 km por hora o superior. Se clasifica en cinco categorías en la escala de saffir simpson